Ey, ¿qué pasa, gente de internet? Aquí Mercurio 309 en un nuevo video. ¿Qué? Nada. Toma dos, vamos a tomar dos mejor. Yo que ya me quedo callado. Yo también tengo que estar serio, güey. Sí. Ay. Ey, ¿qué pasa, gente de internet? Aquí Mercurio 309 en un nuevo video. Lo bueno es que dijiste serio, wey. Hey, ¿qué pasa gente de de internet? Aquí Mercurio 309 en un nuevo video. Y estamos en Detroit después de que 8 o 9 meses de haber subido o sea, la menos. primera parte, ¿saben? Sí, ¿verdad? Y estamos aquí con nuestro invitado de la primer capítulo, Isaac. Wow. Lorda Isaac, por favor. Güey, <risa> no funciona eso. <risa> Ey, ¿qué pasa gente de internet? Aquí Mercury, esos nuevos no podemos hacer nada serios, pero ni modo. <risa> <risa> Y pues nada, vamos a jugar, y cuando estamos en la parte partidini, con el nuevo mapa que han que hemos visto que, que han hecho, que no le hemos jugado a ninguno de los dos, ¿verdad? No, no lo hemos jugado. juego del diablo, güey, no mames. Exacto, no hemos jugado desde el video de la primera parte, ¿sabes? No lo hemos jugado. No hemos desde... Nada. nada. <risa> a ver, bueno, chicos, vamos a tener el nuevo mapa, las reacciones del primer mapa y vamos. Con la partidini, muy chulín. Fíjate, no te puedo decir. Te <risa> fuiste, joven. Tengo miedo. <risa> te moviste, ¿verdad? <risa> sí, ay, te escucho. <risa> <No>. <risa> oh, estás ahí. Ah, oh, no, no, tengo miedo. <risa> ay, no, mataré. <me> Aquí <risa> está el puto. Es Guaja. Oro. Trinkle, trinkle, down. Na, na, na, you're so, you're so eh. you're so. Uy, aquí hay un Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ay, Ay, de así eléctrica. Uy. <risa> ya salí, papá. Ya me espanté, ¿sabes? Ya me espanté con esos soniditas tan pequeños, ¿sabes? A ver, ¿qué fue lo que escogiste? Escogí. No, bebé No. no. Ah. ¿Qué es más rico? ¿Qué? No, la bruja de... la bruja no. Sí. No. La bruja, papi. Ya te vi, sí, ya te vi, ya sí, te, te, te sí, vi. Te estoy, te, te, te estoy viendo, estás muy cerca, estás muy cerca de mí. No, no, no, no te digo eso, nada más te digo, voy a decir eso. Estoy por ahí, estoy por donde ¿Dónde no, estás. No, no, ¿Dónde estás? Ay, ay. Le corro, le corro, le corro, le corro, le ay ay ay, no, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay No no, no! ¡Ay! No, no, no, no. corre, ¡Corre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! ay ay corre. Ay. Vamos ¡Oye, a... ah. te ¡Gans! joven! ¡Hola! ¡Hola, joven! ¡Persecución no, no, no. épica! Persecución épica, ¿sabes? Pues de... Tres semanas de No huyas, ya me cansé. Pues muchos meses de... ya, ya me cansé. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. <risa> bueno, a, a ver, resultados de hoy. Resultados de la, del segundo capítulo. Eh, a ver, tú fuiste el que más espantó que yo. ¿De ¿Dónde, dónde? Sí, joven. <ríe> bueno. Eh, ¿Qué? ¿Cuántos likes para la tercera parte? ¿15? 30, ¿10? 30, 30, no, 40, no, no, no, no. El último llegó a, a, 15, a 12, algo así. 12, 13, o hasta 14 creo. Ah, 12, 10 10 10, 10, 10. 10 likes, 10 likes para la tercera parte. Conclusión. De mi exacto. De mi canal, del tuyo, cuántos? 2. 2 likes y ya. <ríe> Su canal estará en la descripción. Gracias por vernos. Un saludo, y nos vemos hasta el próximo episodio, que será... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Vean, ¿Qué? vean el... Eh... <risa> <risa> vean, vean, vean el, el video anterior de las miniaturas, todo eso. <risa> ah, este, sí, es muy útil. Sí, ¿verdad? <risa> y pues nada, un saludo, nos vemos hasta la otra. ¡Adiós! <risa> Seven days and seven nights I haven't seen you for a while You got me thinking, you got me lost Lost in translation, I'm feeling gone oh.